Somos eh, Verónica y Marta y formamos parte del itinerario muralístico de Vitoria-Gasteiz. Bueno, pues nuestro proyecto es, eh, forma parte de la plataforma de mayores del casco viejo. Nosotras como, nosotros como artistas, queremos, bueno, vino como parte de un encargo de la plataforma para colaborar con, con un homenaje que se quería hacer a los mayores de 90 años del casco histórico ...y querían eh, que, que bueno, no se quedase en una, una simple fiesta... O una simple, ...bueno, simple entre comillas, pero una fiesta o un evento... Sin más, ...sino que implicara a otro colectivo más, como pueden ser los artistas... ...en la realización de un objeto o de pues, todo lo que somos los artistas de generar... Eh, ...acciones, performance, canciones, poemas para que ellos eh, se sientan homenajeados ¿no? que, eh, eh, y vinculados de alguna forma con, con la sociedad del Translab eh, yo creo que lo que sacamos es eh, una confirmación digamos de, de lo que de lo que nosotros creemos ya que es la, el trabajo trabajo en red y el, la colaboración y, y el y el des simplificar los proyectos para poder eh, enriquecerlos ¿no? eh, y eso de, viene a través de la participación de la comunicación y, y Esperemos que la experiencia esta pues eh, haga que nuestro proyecto sea más eh, participativo aún de lo que se planteaba de un principio y que, y que pues esperemos que también la, el proyecto nuestro, eh, haberlo expuesto en este contexto, pues eh, influya también sobre otro tipo de proyectos que se están realizando. La innovación es un beneficio, o sea, el proyecto que tenemos nosotros es en beneficio de la, de la sociedad y, y que produce cambios, ¿no? Produce cambios, digamos, en lo que es eh, las estructuras eh, sociales eh, reinantes, ¿no? porque el, el, el concepto es intergeneracional, ¿no? Crear algo en conjunto con una, una parte de nuestra sociedad con la que apenas nos topamos. I'm oh. Just <laughs> in